muy importante que, no, que nos está hoy pasando eh, y atravesando a todos es eh, que necesitamos espacios de, de diálogo y de reflexión acerca de lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, el aprendizaje que estamos haciendo, los que por primera vez eh, están trabajando de las casas o, o, o teletrabajando. ¿no? Entonces, por un lado lo que nos pasa emocionalmente, por otro lado es que aprender haciendo con, con la tecnología, con las nuevas herramientas. Pero más allá de las aplicaciones o, o de las herramientas digitales, las personas necesitamos espacios y contar lo que nos está pasando. Tanto a nuestros compañeros, a nuestros líderes o a nuestros colaboradores, como también a nuestros amigos y a nuestra familia. Entonces, crear espacios de diálogo y feedback. Si hay preguntas que son recurrentes, está bueno poder crear un documento y que uno pueda acceder a eso o pueda digitalmente contar cómo se está sintiendo. Estamos improvisando, estamos aprendiendo. Y bueno, y es clave que podamos tener una comunicación fluida con nuestros equipos de trabajo, que podamos establecer todos los días objetivos, rutinas eh, y podamos ir viendo eh, qué planes o qué cosas podemos seguir haciendo que ya teníamos establecidas y qué cosas necesita el negocio u otras áreas. Entonces hoy la comunicación es clave y, y de alguna manera si no sabemos tenemos que preguntar tanto a los líderes como a los colaboradores.